Que vamos hacia una escuela 2.0, esto es lo que decimos, lo que queremos eh, oír en muchos casos y en otros casos no tanto. Escuela 2.0 en el sentido, para nosotros, ver que es un cambio bastante grande, en, ya hablando de, con tecnología. ¿no? Una escuela 1.0, por decirlo muy rápido, es tener en presente que la información iba de... O sea, era muy centralizada. La información está en una web, por ejemplo, y todos vamos a consultarla en esta web. Entonces, se colapsaba esa web, es muy difícil. La, la, digamos, la información o tal como se, se traman las redes sociales, no solo las redes, sino todo el software social, es muy diferente. La idea es que el usuario, en este caso el alumno, pero también las redes de profesores... Las informaciones no son únicas, no está en el centro la información y en, a nivel de estrella todo el mundo vamos a comunicar y a ver, perdón, dónde está esa información, sino que cada nodo es, es un usuario y la información está en cada uno de nosotros y en cada uno de los alumnos. Por tanto, esa información se ha diversificado tanto que cada nodo es punto de comunicación. Estamos diciendo que cuando nos vamos a una eh, web 2.0, a unas herramientas 2.0, se hace todo más complejo, se hace todo más rico, cambia el tipo de flujo de la comunicación y damos al alumno más protagonismo y más potencial. Por tanto, no toda la responsabilidad en la ejecución tiene que estar de nuestra parte de los profesores, pero sí que tendremos que tener también, naturalmente, que poder y saber gestionar. Y ahí está el tanto por ciento de gestión. Pero digamos que, que de manera cualitativa cambia. La tecnología nos cambiará. Vamos de una tecnología de la información... A una tecnología de la comunicación y comunicarnos, lo debemos creer, es cambiar a ese alumno y que el alumno nos cambie a nosotros y nos posicione en un diferente lugar. Ahora, nuestro rol no cambiará nunca, será orientar a los alumnos, serles guía y nosotros siempre sabremos, por eso somos profesores, más que ellos, en el contenido del que le debemos, digamos, de algún modo acompañar. ¿no?